seguimos aquí en las mañanas de Gestión que Radio y en los próximos minutos vamos a hablar del presente y futuro de una formación importantísima aquí en nuestra región como es Esquerra Unida. Y para ello ya se encuentra con nosotros su coordinadora aquí en el País Valencià, Rosa Pérez, muy buen día. Muy buen día. Y también el coordinador de, de la comarca que es eh, también concejal de, de Esquerra Unida en Santa Pola, Samuel Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Bueno, empezamos eh, por ti, Rosa, porque fue hace hace no mucho, un, un par de meses, cuando fuiste el elegir... 28, 28 de abril. Pues hace, hace eso, casi casi dos, dos meses y, y queríamos eh, saber un poquito cómo han ido esa toma de, de, de riendas de, de la formación hasta ahora. Pues bien, estamos fortaleciendo la organización, estamos marcando ya las líneas de futuro. Eh, evidentemente es fundamental para nosotros volver a las Cortes en el año 2019 y ahora pues estamos volcados pues eso, en fortalecer las estructuras, en un trabajo de comunicación, eh, darle apoyo a nuestras estructuras municipales nosotros hemos de decir que en Esquerra Unida está presente en muchísimos ayuntamientos de, uh -huh. el, del país valenciano y estamos pues bueno apoyando esas estructuras y marcando ya los objetivos de cara pues, al 2019 que hay Triple cita electoral, au, europeas, autonómicas y municipales, y trabajando ya de cara a esas fechas y, y bueno, trabajando también por sumar. ¿no? Nosotros siempre decimos que Esquerra Unida lleva en su ADN la confluencia y de hecho, pues bueno, el pasado domingo finalizó el referéndum en uh -huh. el que, bueno, de momento hemos mostrado nuestra voluntad de confluir con otras fuerzas políticas, entre ellas Podemos, de cara a estas tres citas electorales. Efectivamente, eso fue una de las últimas noticias relacionadas. ...con Izquierda Unida, eso con respecto a Podemos... ...pero con respecto a otra fuerza de izquierdas... ...como es Compromís, ¿también tienen la intención... ...de ir de la mano? A ver, nosotros, entonces eh, Izquierda Unida... ...lo dijimos muy claro prácticamente después... ...del 28 de, de abril, que nuestro objetivo era... ...construir un bloque histórico de cambio... ...lo más amplio posible... ...y que eh, nos gustaría haber editado... Un, un, ...un pacto mucho más amplio... ...donde también entrara compromiso Compromís... Eh, un compromiso de momento, pues la voluntad que, que tiene no es la de confluir, nosotros de Esquerra Unida eh, tenemos bueno, pues los brazos abiertos a que esa confluencia fuera posible, pero bueno, eh, si ellos al final optan por no, pues pues bueno, lo haremos lo más amplio que podamos con el, con el resto de fuerzas políticas. Uh -huh. Antes de seguir preguntando a Rosa Pérez por esos por esos planes de cara a las municipales, a las a las autonómicas, sí que queremos saber con Samuel Ortiz, recordamos coordinador comarcal de de Izquierda Unida, cómo están eh, yendo las cosas efectivamente. Tiene presencia en importantes municipios de nuestras diferentes comarcas alicantinas... ...pero de cara a 2019, ¿cómo, cómo, ve, cómo lo ve? Bueno, pues estamos por fortalecer de la base, ¿no? Y para eso los ayuntamientos son imprescindibles... ...y a pesar de no estar en las Cortes desde 2015... ...estamos en muchos más ayuntamientos... ...y creo que es Esquerra Unida ha contribuido a cambiar la vida cotidiana... ...de mucha gente en el País Valencia y eh, entre esa, en esa estrategia política de fortalecimiento de las bases, ¿no? Y la formación y, y, y hacer ver que es que Unida está presente, Elche es fundamental. Y para eso un poco queremos fortalecer desde la comarca, en nuestro grupo en Santa Pola, en Creviente y en Elche, fortalecer esa visibilidad, eh, comarcar y, y, y como no, ser protagonistas en las próximas elecciones. Uh -huh. a, a día de hoy sabemos, damos por hecho que, que en Alicante, con, con el propio Miguel Ángel Pavón y el resto del equipo en Santa Pola, con, con usted... Se, se van a presentar, pero en el che, como es una icónica, le preguntamos, ¿también se da por hecho que se vaya a presentar en coalición o en solitario o como, o como sea de cara a 2019? Bueno, por ahora tenemos el espacio Marco que es Unidas, no? Son uh -huh. unidas, estamos unidas, somos unidas y a partir de ahí, después de Unidas eh, vendrá las, todas las confluencias o todas las agrupaciones que, que quieran eh, en base a un programa de transformación social, eh, todas las que quieran estar estaremos. Es que reunida va a estar en esa confluencia y en ese programa transformador y a partir de ahí eh, estaremos con todas aquellas que, que quieran colaborar con nosotras en un programa, pues eso de, de radicalidad democrática y sobre todo en base a, a puntos que puedan cambiar la vida cotidiana de la gente. Y aquí en la comarca tenemos mucho trabajo por hacer, tanto en eche como estamos haciendo en Santa Pola, y como no en Crevillén. Y creo que esa va a ser nuestra fortaleza. Y es que Esquerra Unida es más necesaria que nunca para llevar a cabo esos programas alternativos y, y de transformación social. Y de otra comarca, no sé si tiene competencia pero sí que nos interesaría, porque también nos escuchan desde la Vega Baja, desde los distintos puntos desde donde tenemos emisión. ¿Cómo, cómo se presenta ese 2019? Pues justamente hace una semana estuvimos una convivencia con la, la militancia de toda Esquerra Unida, un, más de un centenar de personas compartiendo espacios, generando digamos relaciones sociales, humanas, no, como debe ser eh, la base social de la izquierda, humana y, y solidaria. Y, y con la Vega Baja nos llevamos muy bien y tenemos proyectos en común, ¿no? como fue lo de los residuos, ¿no? que sí. nos preocupa a todas las comarcas del sur del país valenciano. Y, y justamente estamos en muy buena onda, muy buena coordinación con, con Esquerra Unida de, de la Vega Baja, que tiene una presencia en muchos municipios eh, y son realmente bastante potentes, ¿no? Con un programa y muy firmes a la hora de llevar sus políticas y son muy compañeros y vais a lopo y Vega Baja eh, estableceremos junto con otras comarcas una alianza política que es lo que nos une, el internacionalismo y, y las relaciones entre entre comarcas, ¿no? <risa> Volvemos de nuevo a Rosa Pérez, recordamos en la máxima responsable de Esquerra Unida aquí en el, en el país Valencia, para preguntarle Teniendo en cuenta que es diputada diputada provincial por la por la Diputación de, de Valencia, ¿qué opinan también de, de estas administraciones, eh, bueno, pues provinciales? Teniendo en cuenta que aquí en Alicante vemos que se suceden los escándalos, se está gobernando actualmente. El Partido Popular eh, hace una, una especie de, de, de rodillo con un, con un ex diputado de, de, de Ciudadanos está llevando a juicio las determinadas determinados sí, presupuestos y seguimos con cierta inquietud lo que está pasando aquí entonces qué opina de las diputaciones en sí a ver, es que Reunidas siempre lo ha dicho y lo seguimos planteando. Nosotros estamos en contra de las diputaciones y nos parece que deberían desaparecer. Nosotros estamos por otro tema, por otra manera de vertebrar el territorio, como es la, la, la ley de comarcalización. Ahora bien, mientras las diputaciones estén ahí, pues nosotros formamos parte como diputados. En el pasado yo estuve precisamente en la oposición durante cuatro años. Fui la denunciante del caso Taula uh -huh. y denunciamos precisamente, pues bueno, el clientelismo y bueno, y la corrupción. Eh, que había eh, en esa institución y que además pues bueno no tenía ningún tipo de transparencia ahora estamos en, en, otro, en otro tipo de diputación en la Diputación de Valencia y que bueno que establece las ayudas de una manera totalmente diferente se acabaron los convenios singulares donde bueno pues iban a ver al, al jefe del cortijo por decirlo de una manera y se establecían así ahora estamos totalmente en proyectos eh, de libre concurrencia donde los ayuntamientos tienen en función de sus necesidades y en función de, de lo que quieren hacer en su municipio y bueno, y evidentemente la, la diputación de, de Alicante sigue pues siendo como era la diputación de Alicante la, la, la diputación de Valencia la legislatura pasada no mucho pues bueno del cortijo dando las ayudas a quien a quien considera y que evidentemente tiene que tener una libre concurrencia la diputación mientras sean estén mientras exista, mientras no, no desaparezcan, pues son un ayuntamiento de ayuntamientos y lo que tienen que hacer es ayudar a los ayuntamientos precisamente a tener una mejor financiación y a tener más competencias, y a, a eso se deben dedicar precisamente a las diputaciones, a, a servir a la administración, que es la más cercana a la ciudadanía, porque la administración local es la, la más cercana a la ciudadanía, cuando un vecino o una vecina tiene un problema va a su ayuntamiento y por lo, ten, por lo tanto tienen que tener la mayor dotación posible, y las diputaciones, que es verdad que tienen una solvencia económica mayor, Uh -huh. y que de hecho, pues eh, incluso en Valencia pues la Diputación de Valencia es más solvente y, y llevamos proyectos adelante más que algunas consellerías, pues a lo que debe de, de dedicarse es precisamente a servir a los ayuntamientos para que puedan dar un servicio a la ciudadanía y no a que sean cortijos en los que se reparten las ayudas y los convenios singulares en función eh, de los criterios políticos o personales de, del presidente de turno. También queríamos eh, saber su opinión ya a todo pasado de esa cierta polémica que hubo precisamente con, con David Rodríguez de, de de Esquerra unida por ese viaje sufragado a, a tierras cubanas que se llevó a la justicia, finalmente lo, lo, lo ha tumbado. Ahora ya, teniendo en cuenta que era el, el coordinador general de, de, la, de la formación en el país valenciano, ¿qué, qué opina de todo esto? Bueno, yo creo que Esquerra Unida eh, tomó las decisiones que tuvo que tomar en su momento y de hecho, pues bueno, David Rodríguez ya no es el coordinador y bueno, yo creo que, que bueno que nosotros siempre hemos sido un ejemplo en determinadas cuestiones y que ahí pues volvimos a serlo. Uh -huh queríamos ya para, para ir acabando centrarnos un poquito en el, en el Consejo porque yo creo que fue unánime en el 2015 cuando Esquerra Unida se quedó, sin, se quedó sin representación por parte de los partidos de izquierda eso sí, eh, la valoración que se hacía del buen trabajo que habían realizado en la, en la oposición en los años duros de, del partido muy popular muy buen trabajo según nos decían desde el PSOE, desde, desde Compromís y desde algún que otro partido a título eso sí eh, particular, sin embargo sin embargo, se quedaron sin, sin representación. Ahora, por lo que leemos, ciertas encuestas les dan quizás un regreso de nuevo al Consejo, pero antes antes de saber si, si usted quiere presentarse o no para ser la, la candidata presidenta de la Generalitat, hagamos una valoración de estos tres años y pico de, de parte del Botanic. A ver, eh, nosotros siempre decimos que fue muy injusto eh, habernos quedado fuera y sí que es verdad que en un momento determinado eh, se pudo ocupar nuestro espacio electoral, pero en ningún caso nuestro espacio político. Por eso yo creo que las encuestas en estos momentos nos dan mejores resultados porque estamos un poco rec recuperando también ese espacio electoral. Yo creo que Esquerra Unida falta en ese pacto de botánico. O sea, se, se nota la falta de Esquerra Unida en las cortes. Hay que pensar que nosotros, eh, Esquerra Unida siempre ha estado presente desde, desde el 79. Y que, y que, bueno, hemos sido claramente un referente de, de uh -huh. izquierdas. Y que, bueno, que se ha notado la falta, la falta de Esquerra Unida y, evidentemente, la falta en el botánico. Nosotros valoramos desde Esquerra Unida positiva, positivamente algunas cuestiones del botánico, por ejemplo, como ha sido la reversión de, del Hospital de la Ribera, pero creemos que en otras cuestiones se debería de haber transformado más. Un poco en la línea de lo que comentaba Samuel, nosotros siempre lo decimos, que en los ayuntamientos en los que Esquerra Unida participa del Gobierno se nota claramente nuestras propuestas de transformación democrática, que pensamos que en el botánico se debería haber ido eh, más allá. Nosotros pensamos que se debería de haber levantado las alfombras, nosotros fuimos clave desde Esquerra Unida en nuestra lucha con la, contra la corrupción, tanto en las uh -huh. Cortes como en la Diputación de Valencia. Muchos casos de los que se están investigando ahora han sido denunciados por nosotros. Y que, y que bueno, pues, pues esperamos que bueno en participación de Ciudadana, eh, políticas de memoria democrática en la diputación eh, yo soy la diputada de memoria histórica uh -huh. y se han llevado, o sea, eh, las políticas que estamos llevando desde allí eh, son, son mucho más profundas que las que ha llevado por ejemplo la Consellería de Justicia porque tenemos esa sensibilidad, por lo tanto pensamos que bueno que el pacto de Bota, del botánico tiene cuestiones positivas pero que ha faltado es que Unida ahí con grandes con, con claras posiciones de transformación que, que, que, que quizás hubieran sido fundamentales. Uh -huh. Y con respecto a la pregunta que anticipábamos de si se como candidata? Bueno, yo creo que no estamos en estos momentos todavía en esa situación. De, Imaginábamos de... que nos diría eso, pero con ganas al menos, o, o cree que, que se va apartada y va a dejar a un compañero o compañera. Bueno, yo creo que eso será algo que colectivamente eh, tengamos que decidir, evidentemente. Yo siempre tengo eh, ganas de, de trabajar y, y en lo que decidan mis compañeros y mis compañeras mi propia organización. ¿Qué tiempo manejan? Cuatro o cinco meses. Ahora lo que se trata es de trabajar Ajá. por las confluencias, ver cómo vamos a cómo vamos a concurrir a esas elecciones. Ahora estamos, traba estamos trabajando en eso, eso es lo fundamental. Hemos mostrado en nuestro referéndum la voluntad de confluir con otras fuerzas políticas, vamos a materializar eso y lo de las candidaturas pues será una cuestión posterior. Rosa Pérez y Samuel Ortiz, coordinadora general y coordinador comarcal de Esquerra Unida, muchísimas gracias. Pero, Indre, que vaya al volver. Muchas gracias. Muchas gracias.